Tres meses a ser cumplido en el Centro Correccional de Vista del Valle. En torno a este hecho recordamos que el imputado fue sometido por violencia de género. Se trasladó arrastrado por los pasillos del Palacio de Justicia debido a las fracturas que presenta en ambas piernas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.